Alexander Ureña Calderón, alias El Mello, a su salida de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte, negó se tratara de un asalto, el hecho donde resultó herido, Densi Rafael de la Cruz en el sector San Martín de esta ciudad. No, yo me lo atraqué, me atracó a mí, fue un negocio mío, me llevó 90 mil y pico de pesos, me llevó varios artículos, y además de eso, fue en el carro de Wins, yo tengo la placa también. Que eso no se va a quedar así, como hoy dice, que yo le digo atrás, que yo no, yo no estoy atracado hoy. Ni tengo ya por el robo, ni robo. Yo soy tipo negociante. O sea, me fue que te atracó a ti. Exactamente. Yo fui atrás de los míos. Y por los míos yo voy donde sea. ¿Con quién andaba ahí? con Andaba con, con uno que le dicen hay muertos, que es mi papá, que se llenó de odio porque no tiene cuenta para el negocio. Y yo lo cogí. Y el hermano es Winso Andaban en el carro de Winso Una cafetería yo tengo allá abajo. Me llevan... ¿Cómo, cómo te lo dicen a ti? Eh, me dicen en el medio, que me llamo Alexander